Adelante Coim presentará dos mociones al Pleno de mañana jueves. Una de ellas será para instar a las administraciones, Junta de Andalucía y Gobierno Central, a defender los derechos de las empleadas de hogar y unas condiciones laborales mínimas y dignas, ya que el sector sufre una situación precaria sin contratación ni cotización, en horarios nocturnos y de 24 horas, por el cuidado de personas mayores y dependientes, sin regularización en el caso de personas extranjeras y sin derecho a desempleo por pertenecer a un régimen especial. Una situación que la pandemia ha agravado. La situación del COVID no ha hecho más que agravar su situación, muchas de ellas tuvieron que dejar de trabajar cuidando a las personas mayores y no solo no tenían derecho a desempleo, sino que también por su régimen especial no tuvieron derecho a esos ERTEs que sí que salieron por parte del Gobierno para otros trabajadores y trabajadoras. Lo único que tuvieron y un poco más tarde, que con el resto de las medidas, es un subsidio ...que además debido a los retrasos en la administración... ...por falta de recursos públicos... ...la mayoría de ellas aún no han cobrado". La otra moción será una propuesta... ...para diseñar un plan de diagnóstico... ...conservación y nueva implantación de árboles en COIN... ...que contenga líneas generales... ...y sea una referencia que complemente... ...la ordenanza actual de conservación de zonas verdes. El motivo de nuestra moción... ...es poner en valor la figura del árbol... ...mucho más allá de su simple función ornamental... ...en las calles de nuestra ciudad... Planteamos promover su implantación progresiva generalizada en gran parte de las calles frente a la tendencia contraria en nuestro municipio y de la que hemos sido testigos últimamente. Las alineaciones de árboles y los conjuntos de ellos en plazas o zonas verdes son un integrante activo del ecosistema de la ciudad. Interactúan con el entorno de modo análogo como lo harían en su medio natural, modificando el hábitat urbano y generando múltiples beneficios. ...refrescando nuestras calles, mejorando la calidad del aire... ...y en definitiva reduciendo el impacto de nuestras ciudades en el medio ambiente.